Hola a todos y a todas. Gracias, gracias por acompañarnos. Un nuevo tema que vamos a tratar este día para que juntos sepamos cómo anda el mundo. El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, Abel Martínez, aseguró que en la actualidad el país está siendo dirigido por un gobierno caracterizado por el bulto y el cuento, distante e indiferente a las verdaderas necesidades de un pueblo que demanda la reducción en los costos de los alimentos. Martínez destacó que las autoridades viven apostando a la distracción para tratar de sacar de medios informativos y las redes sociales temas que reflejan los graves problemas que afectan realmente a la nación, creando con esto cortinas de humo tales como las pretensiones de reforma a la Constitución, el muro fronterizo y medidas que a su juicio se toman por presión pero que no se cumplen. La tarea primordial del llamado gobierno del cambio debería ser que la comida baje, que existan empleos para los ciudadanos estabilizar los precios de los materiales de construcción, en muchos casos han aumentado hasta en un 300%. La tarea del gobierno dominicano debería ser crear oportunidades para los miles de jóvenes que hoy están desamparados, pero también bajar los niveles de criminalidad que se han elevado alarmantemente, así como se han disparado los índices de mortalidad materno-infantil, pero vivimos en una época en donde el gobierno es Puro bulto, puro cuentos. Realmente, ellos han representado el cambio en el país, pero en negativo. Pues vemos cómo en este gobierno de Luis Abinader, el sector agropecuario está quebrando. El sistema de emergencia 911, que representó seguridad y garantía de rápida asistencia a la población, hoy está colapsado. Hemos visto que han regresado las protestas populares fruto del manejo incorrecto de una política gubernamental carente de políticas sociales. Y ni hablar del sistema educativo en donde tenemos alumnos recibiendo clases en el piso por ausencia de butacas, sin olvidar la baja eficiencia y calidad del desayuno escolar. Es como si se repitiera lo mismo del gobierno anterior. Este gobierno no tiene una sola obra de importancia para mostrar a favor de los dominicanos. Ellos mismos han demostrado que son lentísimos para ganar y rapidísimos para perder. Por eso parece ser que también podrían perder la silla presidencial en el 2024. Y es que es un gobierno de empresarios solamente lo que estamos viendo. A muchos de ustedes les molesta cuando se sienten engañados, como lo han hecho este gobierno que prometió no subir los precios de los alimentos y lo subió, que prometió ayudar a los agricultores y les ha dado la espalda, que prometió fortalecer la educación y hoy los maestros tienen que hacer huelga porque no los escuchan. Es un desastre total lo que tiene este gobierno del cambio que nos ha engañado a todos a ustedes, a mí, al vecino, a sus padres, vendiéndose desde la Plaza de la Bandera como protagonista de un cambio en el cual no se han visto ni una sola acción de impacto positivo para la población y es que este es un gobierno de empresarios, de auténticos empresarios, no un gobierno del pueblo y para el pueblo dominicano. Los dominicanos están llamados desde ya a ir pensando cuál será su futuro ante un mundo cambiante y que tras la pandemia nos ha retrasado a 14 años de miseria y pobreza extrema. Y a este caso no escapa la República Dominicana sumergida en una pobreza total y asumiendo la responsabilidad de un país que más que ser un vecino, es un parásito que nos hunde y nos ahoga ante la mirada sumisa y la complicidad del gobierno dominicano. Con una falta total de líderes coherentes en todos los renglones, el partido de gobierno, gastado con una izquierda sin brújula y con una nación amorfa porque no tiene juventud que le duela su futuro, quedan muy pocos rostros visibles y confiables. En el caso del PLD, pataleando en un vaso vacío, solo le queda una carta marcada, y esa es, al parecer, la de Abel Martínez. A pesar de fallos cometidos en el pasado, pero siendo realistas, si el PLD no lo escoge como candidato, su derrota será más contundente porque Margarita no es la pieza que represente credibilidad y unidad, cosa distinta con Abel Martínez, que cuenta con una mayoría del populacho, aparte del apoyo popular del Cibao. A Margarita, en cambio, su pasado la coloca entre las viejas figuras de los juegos de canastas, de pompas y sombreros. Su historial... Está en los archivos de Internet. Es cuestión de dar una buscadita y nos daremos cuenta cómo anda esta mujer de cara al voto del 24. El futuro del país está en juego y nosotros somos los más llamados a salvarlo pensando desde ya en quién será nuestro presidente en el solio del palacio. Gracias por seguirnos.